Presidente electo Luis Abinader, que en estos últimos días se ha mantenido haciendo designaciones, y pues el día de ayer no fue la excepción, e incluso hizo una de las más esperadas, eh, haciendo, bueno, ahí vemos de hecho el tweet, un, un presidente moderno comunicándose así vía Twitter. Dice que se designará al doctor Plutarco Arias como ministro de Salud Pública y Asistencia Social, y a la doctora Ibelice Acosta como viceministra de Salud Colectiva. Ese doctor es doctor en neumología y pues va a pasar a partir de este 16 de agosto A sustituir al actual ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas Otra de las designaciones que hizo Luis Abinader fue específicamente en el caso de la vicepresidenta electa Raquel Peña Que va a ser la coordinadora general del Gabinete de Salud, eh, es la posición que va a asumir, y otras de las designaciones fuera del, del sector o, o tema salud que hizo Luis Abinader el día de ayer, que trajo mucha, eh, mu mucha disyuntiva, fue el hecho de que él nombró al doctor Carlos Pimentel como director general de contrataciones públicas. Ese señor es actual ejecutivo de participación ciudadana y hago el aclarándum Roberto de que trajo disyuntiva porque eh, participación ciudadana se ha vendido e incluso los ciudadanos lo reconocen así como la única se pudiese decir o mayoritaria organización no partidista que ocurre al Ese señor que, ojo, ya él no es el coordinador, es ex coordinador, sin embargo sigue siendo miembro activo de dicha organización A las personas ver eso se dividieron las opiniones porque, ok, chévere está poniendo a alguien no partidista a Alguien que se ha destacado por, por atacar los actos de corrupción a viva luz Pero me estás poniendo a alguien que se vendía neutral en un partido político, en un puesto que es clave entonces se pudiese interpretar que inmediatamente él pase a asumir ese cargo, pudiese tener compromisos con el gobierno, el gobierno del cual él es parte, Roberto. La gente está diciendo eso, entiendo que las personas buenas que se han vendido así deben de asumir ese tipo de cargos, o sea, yo, yo estoy totalmente de acuerdo realmente con que ese señor esté en esa posición. Yo, yo, yo sé que el hijo vamos por parte, pero no se escucha el audio, Ve a ver si está muteado. Eh, eh, vamos por partes, okay. como ya el destripador, por pedacitos. Sí. Primero vamos a hablar del doctor Plutarco uh -huh. eh, Arias, eh, quien a partir del 16 sí. de agosto será el nuevo ministro de Salud Pública. Y eh, mira, eh, no sé qué cuota de compromiso tiene el, el presidente electo, eh, Luis Abinader, con la ciudad de Santiago. Mm. No, no me está dando buena espina. Aunque no, o sea, no le quito nada a la ciudad de Santiago. Pero primero elige una candidata eh, de una candidata para acompañar en la boleta como vicepresidenta, que actualmente es la vicepresidenta oriunda de Santiago, empresaria de Santiago. Ahora elige como ministro de Salud Pública al doctor Putalco Arias, quien es de los dueños de la Unión Médica de Santiago sí. y es de Santiago. Uh -huh. O sea, estamos hablando ya que van así, así, o sea, porque no me he detenido a, a, a analizar de dónde son los demás eh, ministros y parte del de nuevo gabinete del de presidente electo Luis Abinader. Ahora bien, yo espero que sea un poquito más balanceado, así como se le está exigiendo la foto a la mujer, que sea más balanceado a nivel nacional, que no se concentre en nombrar ministros de Santiago y de la capital. Por favor. Por ejemplo estamos esperando eh, unas personas también de San Francisco de Macorís, que es una de las provincias, la provincia de Duarte, mejor dicho, uh -huh. que es donde se, eh, eh, el PRM arrasó y tuvo una mayor cantidad eh, de votos eh, aportando a sus aspiraciones de ser hoy el presidente electo. O sea, eh, aunque no le quito médico, el doctor Botarco un destacado eh, médico, como tú mencionaste, eh, neumólogo, eh, eh, principalmente especialista en los trastornos del sueño también, uh -huh. eh, con una experiencia de muchos años, eh, accionista de la Unión Médica, que de hecho la Unión Médica está full de pacientes, Así siempre es. ha estado eh, eh, full con el tema de, del COVID eh, un centro de salud muy prestigioso eh, del país y de la ciudad de Santiago pero hago esta aclaración porque me, me, me está dando una ligera sospecha de este, de, de, como de esta combinación eh, Luis Abinader Santiago de los Caballeros. Por otra parte, Participación Ciudadana es un partido no partidista. O una, una organización. Una, una organización no partidista. Exactamente. Una organización no partidista. Pero, también hay que mencionar que no necesariamente tú tienes que ser de un partido o estar a, afiliado a un partido para tu Ejercer una función pública. Al contrario, al contrario, lo que se necesita son gente decente, transparente, que puedan ir a un ministerio o a, a, a, un, a, a un puesto público a hacer un trabajo en pro de la población. Eso es lo que se estipula ser político. El político está, como dice el eslogan del PLD, para servir al pueblo los partidos políticos están para servir al pueblo por eso que reciben tanto dinero de la Junta que en, en, en pocas palabras es dinero de nosotros los contribuyentes y se le dan todas las eh, eh, bueno, todas las facilidades a los partidos porque se supone entre comillas que esos políticos cuando lleguen si llegan al poder en el caso ahora del PRM es para ir a servir no para ir a, a, a, a lucrarse y a enriquecerse o sea que no importa Siempre y cuando usted lo acepte y usted haga su trabajo transparente, no importa que usted pertenezca a él o tal organización y que usted haya sido crítico al contrario, eh, yo estoy muy a favor porque ahora él va a tener el compromiso y más en ese puesto de contrataciones públicas de transparentar todo y darle seguimiento a cualquier cosa que él entienda que no está debido. Porque mira, eh, cuando tú conoces la causa y tú cometes el error, es peor que cuando tú la desconoces. Entonces, él conoce bien lo que es en la palabrita corrupción, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito con los erarios del gobierno. Entonces, eh, yo entiendo que yo, mira, puedo nombrar a quien sea y yo lo veo bien. A quien sea, yo lo veo bien. Ahora, eh, a partir del 16 de agosto, del 2020 hasta el 16 de agosto de 2024 que se le va a pasar balance a este gobierno y se le va a pasar balance diariamente porque para eso estamos nosotros los medios para eso está el pueblo soberano que ya no está para estar aguantándole a ningún partido, a ningún presidente acto de corrupción, eh, abuso de poder y, y nada por el estilo hay una juventud que ya se levantó gracias a Dios y que está involucrada en los intereses de nuestro pueblo y en la política. Entonces, a mí no me da ningún tipo de miedo que nombren a, a cualquiera, que el presidente electo Luis Abinader nombre a cualquiera, no. A lo que le deben dar miedo, ¿sabe a quién? ¿A quién? Los, a los que él nombre. Esos son los que tienen que estar claro. asustados, porque no van a, ir a, a al gobierno a hacerse rico como, como históricamente eh, ha sucedido. Entonces, el que está haciendo cocote, mejor que siga trabajando en, en, en su empresa o en lo que está haciendo, porque para el gobierno usted no va a hacerse rico, porque lo vamos a denunciar y le vamos a dar eh, seguimiento. Y Luis Abinader, que también tiene un compromiso, pero grande, aparte de un compromiso, de, de hacer un gobierno transparente, el compromiso que tiene con el problema de salud económico, social, que, de delincuencia que hay ahora mismo, en nuestro país.